En el día de ayer se toma conocimiento acerca de un accidente que sufrió un andinista de 39 años en la zona de Las Cuevas, más precisamente en la quebrada del Tolosa. Allí, cuando estaba llevando adelante esta actividad, el andinista eh, se produce, un, se cae una roca en su cuerpo. Eso provoca que él se caiga eh, y eh, esté rodando unos 200 metros aproximadamente. Es allí cuando él golpea en su cabeza y se le produce un traumatismo de cráneo severo que es por, eh, por tal motivo que se encuentra en estos momentos internado en el hospital central. De acuerdo a este nosocomio que dio a conocer el parte en el día de hoy, tiene un trauma por caída de altura con asistencia respiratoria estable eh, eh, sin interve intervención quirúrgica por el momento y la verdad es que va a ser a su prestadora de salud de acuerdo a lo que ha dado a conocer el hospital central de, eh, con este parte médico lo cierto es que fue una caída bastante grave y que fue rescatado por la patrulla de rescate